Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches según nos veáis. Soy Luis de Prixline y en esta ocasión estoy hablando con Ludivina y vamos a, va a hacer un examen para ser teleoperadora aquí en Prixline. Para hablar con la gente que nos solicitáis la información para hacer los cursos, pues Ludivina quiere trabajar desde casa y va a ser una de las teleoperadoras de Prixline. Pero antes de poder comenzar, que comienza un periodo de prueba de dos semanas, tiene que pasar este examen que le voy a hacer ahora con vosotros para que lo veáis cómo lo hacemos y para futuras candidatas que también se lo preparen bien. Y si lo pasa el examen, pues puede comenzar dos semanas de prueba a ver ya el resultado final. ¿vale? Y si no lo pasase, pues no puede empezar esas dos semanas porque es que no la veo preparada esperemos que sí. Ludi, estás ahí? Sí, buenos días. Buenos días, Ludi. Que antes de nada, tienes tarifa plana, ¿no? Eh, para poder llamar luego a, la, a los alumnos. Sí. Vale, porque sabes lo que pasa, que la gente pues nos deja el móvil para que les llamemos y les informemos de los cursos. Entonces lo que necesitas es una tarifa plana, claro, para no arruinarte. ¿La tienes, verdad? Sí, sí, la tengo. Sí. Vale, y la otra herramienta que necesitas es un correo electrónico, pues también para mandar información a, a los alumnos que la solicitan. Porque a veces solo con explicarlo por teléfono es suficiente, pero otras veces pues necesitan que les mandes un email. Entonces, puede ser el email que tú uses habitualmente, tuyo, o si quieres abrirte uno para el trabajo con Prixline, ¿tú qué, qué vas a hacer? ¿Qué vas a preferir? Eh, pues ahí sí, mmm, creo que me aconsejes si sí, sería mejor seguir con el mío o abrirme uno solo para el trabajo. Pues mira yo te aconsejo Entonces, buena buena pregunta eh, respecto al teléfono siempre digo aconsejo lo mismo que sea tu propio teléfono el que llevas encima eso sí con tarifa plana pero tu propio teléfono más que nada porque tú estás trabajando a lo mejor llamas a unos alumnos luego te vas a dar una vuelta y alguno que has llamado y que no te ha contestado te está dando una vuelta y te está llamando pues genial porque como es tu teléfono lo vas a poder atender y, y ya pues vais a aclarar las dudas que tenga para hacer el curso en cambio si hubieras usado otro teléfono aparte pues ese teléfono seguramente se habría quedado en, en casa y, y no habrías atendido la llamada sabes y llamada perdida al final pues es matrículas perdidas porque eso va sumando eso respecto al teléfono queda claro que va a ser el, el tuyo no vas a usar el sí, tuyo verdad tengo. el que llevas encima no ludi sí, sí. eso sí que es muy importante y respecto al email, que es tu pregunta, ahí yo lo dejo opcional. Porque eso ya, como no es tan inmediato como el teléfono, pros y contras. Hombre, si tienes solo un correo, pues, pues está bien. Lo único que le tienes que poner nuestra firma de Prixline, que bueno, ya te la mandaré para que se la ponga y que a lo mejor si algún familiar luego le escribes desde tu propio correo, le, le choque lo de la firma de Prixline, Pero bueno, tampoco tiene mayor importancia porque tú le dices que estás trabajando con nosotros y ya está. Y la otra opción es que te abras otro para el trabajo, que bueno, hoy en día abrirse un email no cuesta nada, tampoco ni de tiempo ni de dinero y, y un poco la comodidad del, del usuario del email, pues, no, yo no doy un consejo exacto. ¿Tú tu email lo usas mucho poco? Lo uso poco. Pues, pues podrías usar el mismo si quieres y así no te complicas, ¿Sabes? pero vamos que tampoco claro si es que el email simplemente es a algunos alumnos pues que te piden que les mandes una hoja de inscripción o que te piden que les mandes lo que le has explicado por teléfono sabes uh -huh. pero vamos bueno que entonces alguna dudilla más que tengas antes de pasar al examen estar, si sí. tienes alguna vamos de todo porque yo te pasé para que lo vea la audiencia te pasé todos los apuntes ludi se los ha estado estudiando y insisto, ahora vamos a hacer el examen a ver si lo tiene claro, pues más que nada, para que ya cuando empieza, pues que tenga ya unos conocimientos por lo menos básicos para poder explicar bien a los alumnos la información. Entonces, yo te digo: si antes de hacer el examen, o si no, vamos repasando, o si quieres, te hago ya las preguntas directamente. Ludi, tú que tienes, mejor, alguna duda así gorda que tengas? Porque lo del teléfono y lo del email ha quedado claro, ¿verdad? Muy importante usar el teléfono que lleves contigo, muy importante, ¿vale? Y sobre todo atender las llamadas y los WhatsApp de los alumnos, ¿vale? Si por ejemplo, oye, te llama, imagínate Ludi, que te llama un alumno en un momento que no le puedes atender. Pues fuerza mayor, estás conduciendo una cosa de esas. Bueno, no pasa nada. Pero cuando ya luego puedes, pues le devuelves la llamada. ¿Vale? Sí. Eso es muy importante, ¿vale? Porque cuando ellos te están llamando es importantísimo. Vale, porque de ese feedback luego ya le resuelven las dudas y se matricula vale. dime alguna dudilla más así o si quieres vamos a repasar o si quieres estamos las preguntas clave si tienes algo porque te los has trabajado no los apuntes ludi sí, claro. vale a ver, yo creo que lo tengo más o menos todo claro, vale. Pues si quieres, vamos pasando al examen, que tampoco, a ver, tampoco, o sea, yo de verdad que le saben te lo hago siempre de buena fe, ayudando. ¿Te viste el vídeo de otra teleoperadora, por ejemplo, que le hice el examen? Sí. Vale, te lo ha visto, pues más, más o menos para que veas. La pre primera pregunta que te la hago yo en plan ya de examen, que es lo que te van a preguntar ellos. Y ojo que va con trampa la pregunta: ¿Cuánto cuesta el curso? Es lo primero que te dicen, cuánto cuesta. A ver, qué le a ver qué responderías ahí al alumno. Ahí dependería de... Porque tiene tela, claro, la, por eso te digo que la pregunta tiene trampa. Ahí dependería un poco de cómo le quisiera, si eh, con prácticas... Efectivamente, ahí habría que decirle, bueno, de acuerdo, el curso es que tiene diferente precio, si es con prácticas o si es sin prácticas. ¿Cómo lo quiere usted, señor alumno? Eh, si fuese con, con prácticas... Eh, serían 320 perfecto eh, y si fuese sin prácticas si fuese yo quiero hacer el, el curso por ejemplo de peluquería y estética canina con prácticas 320 euros perfecto ludi y si fuese sin prácticas eh, serían 270 perfecto y ya está y ahí ya te puedes callar ya está, ya está. A, ver, a, ver, a ver qué te dice piensa que un curso similar en CCC o en CEAC le está costando de 1.500 euros para arriba. Y la validez luego del diploma para trabajar y tal es lo mismo. CCC, SEAC, con todo mi respeto hacia la competencia, de 1.500 para arriba. Eso sí, te dan facilidades de pago. Para que pagues 70 euros al mes, por ejemplo. El nuestro, con prácticas, por ejemplo, el de peluquería canina, o el de tanatoestética, o el de mecánica del automóvil. 320 euros con, con prácticas. ¿Qué quiere decir con prácticas? Que cuando aprueba la teoría y obtiene el diploma le vamos a buscar un taller, por ejemplo, para que haga las prácticas cerca de su domicilio. ¿Vale? Un centro de estética canina, si es el de peluquería canina, donde va a hacer las 320 euros. A ver, a ver qué te dice ahí. ¿Qué le parece bien? ¡Matrículale ya! Exactamente, diría si estaría interesante. Claro. Ah, ¿no? Que se, lo, que, que se lo tiene, Ludi, Ludi. Oye, tienes bolígrafo y papel, ¿no? Sí. Para que veas que te estoy ayudando en el examen, eh. Te voy ayudando. ¿Qué le parece caro? Que no sé qué. Hay una, hay un tema que es durante los siete días desde que el alumno ha hecho la solicitud, pero solo durante esos siete días que además queda registrado por teléfono de alumno. Y, y en tiempo real se te pasa a ti la solicitud. Durante esos siete días, desde que te ha entrado, porque muchos me han dicho: Pues si me ha entrado la solicitud el martes, pues hasta el martes que viene, ni un día más. Si me ha entrado el miércoles, hasta el miércoles que viene, siete días, ¿vale? Desde que te entra, va, va por ordenador. Le puedes aplicar la beca de matrícula gratuita, que hacemos publicidad para ayudar a que se decida la gente. Y le des cuentas a ese precio, 75 euros, tanto con prácticas como sin prácticas. Pero ojo, Ludi, es muy importante que sean los siete días, sí, los siete... porque la, claro, por la matrícula gratuita está limitada. Entonces, si se lo tienen que pensar, lo tienen que pensar. Nos, nos da aquí el año que viene y se lo sigue pensando. No, siete días, porque queda por ordenador. Yo te mando una ficha un martes. Tienes hasta el martes siguiente para que el alumno se matricule. Que abone o bien el importe completo del curso o bien por lo menos una parte si ya se pasan los siete días ya tiene que ser 320 euros sí o sí para todo el mundo es igual Exactamente. vale entonces eso se lo tienes que saber transmitir al alumno porque tenemos las plazas limitadas y yo entendemos cuando tiene que pensar pero vamos que en una semana tiene para pensarlo sí. Por eso, por eso es importante también estar delante de ellos Hablando con ellos, oye, ¿qué hacemos? Que ya se cumple el plazo. Cuando a ti te entren una solicitud de, por ejemplo, un jueves, apúntatelas en una libreta, habla con ellos, ¿la? y ya sabes que al siguiente jueves han caducado la matrícula gratuita, que ya van a tener que ser los 320 euros. En cambio, si es antes de los 7 días, le puedes quitar los 75 euros. De acuerdo, Ludy, esto es muy importante. Y que lo, que lo sepáis siempre, ¿vale? Y, y que luego no vale, no, es que han pasado 10 días, no, porque queda ya por ordenador, ¿vale? Bueno, sería una semana y es una semana, semana. Más, máximo siete días, que no es que te tengas que esperar al día séptimo, oye, ¿qué hacemos? No, no, transmíteselo desde el minuto cero, oye, el curso vale 320 euros, ¿vale? La, la, es más caro, Bueno, pues si te parece caro decídete rápido pero vamos lo antes posible porque te puedo descontar 75 euros de matrícula pero me lo tienes que decir antes de que pasen los 7 días si hoy es miércoles antes del próximo miércoles y piensa que luego le llaman no está si está no le encuentras si le encuentras y esto va por ordenador si ya llega el otro jueves ya tendrán que ser 320 de acuerdo precio claro ludi Sí, precio claro. vale otra cosa luego es que no tenga eh, los 320 euros o que no tenga los 245 euros, si le hemos quitado los 75 de matrícula, se quedan 245 un curso completo con prácticas, con tutorías, con diploma, con prácticas luego presenciales cerca de su casa, vale. Que no tiene los 245. Bueno, dale facilidades de pago, que te pague. Eso sí, eh, Ludi, antes de los 7 días que te pague, pues por ejemplo la mitad del curso. 245 entre dos son 122,5 euros. Y ya le enviamos. La mitad antes de, de examen. Antes de claro. recibir el material. Exacto. Y, sí. y la otra mitad. Sí. Claro, la otra mitad la paga sí. Cuando sí. tú acuerdes con él, pues el mes que viene, la semana que viene, dentro de dos meses, pero eso sí, siempre antes de examen. Porque si no ha pagado la, el, el curso completo, no le podremos examinar. Pero vamos, que le das facilidades de pago. Lo, vale, Ludi. Vale. Mi consejo que lo pague de golpe y ya está y, no lo, y, y se lo ha quitado el de encima y tú de encima y todo de encima que no puede divídeselo en dos y oye casos muy extremos pues ponle tres plazos divide entre tres pero vamos quien puede pagar eh, 100 euros puede pagar 122,5 que ya es la mitad pues sí. vale eh, por ejemplo siguiente pregunta las formas de pago del curso pues tenemos diferentes formas de pago uh -huh. que podría ser eh, bien por tarjeta sí eh, por PayPal sí por, por tarjeta valen todas las tarjetas vale la de sí, crédito Bypass. la de débito la de Santander la de Caja Madrid vale pues, la, la, la siguiente que has dicho es por PayPal no por PayPal muy bien perfecto que es ¿cómo? vale más, for más formas podría, de pago. podría ser eh, por transferencia bancaria. Exactamente. Eh, si paga. Bueno, también por la forma esta nueva que nos pones aquí. Lo Bitcoin que ahora está muy de forma, ¿no? También. Y bueno, y contra reembolso. Lo que pasa es que si lo paga contra reembolso, que sabes que eso es pagárselo al cartero cuando te lo lleva y un sobrecargo de 7 euros. ¿Vale? Sí. Por los gastos que se lleva a correos. Y hay una ventaja, si lo paga con tarjeta, por pronto pago, como es más inmediato y no hay que estar esperando a que haga la transferencia o que haga el Paypal, si lo paga con tarjeta le puedes descontar 10 euros, 10 euros. al precio total, por pronto pago. Entonces fíjate, de pagarlo con tarjeta, que le descontamos 10 euros, o pagarlo contra reembolso, que hay que sumar 7, pues hay 17 euros de diferencia, que eso ya un dinero, ¿vale? es ya un dinero. Y por Paypal y por transferencia bancaria ni suma ni baja el precio acordado. ¿Vale? Pero insisto que si lo paga con tarjeta le podemos descontar 7 eurillos de. Perdona, si lo paga con tarjeta le podemos descontar 10 euros por pronto pago. Y si lo paga contra reembolso, ahí sí que hay que sumar 7 eurillos para correos por los... por la tramitación del reembolso. Pues esas son las formas de pago. Muy bien. ¿Cuánto tarda en llegar el... el disco que contiene el material de estudio desde que el alumno lo ha pagado, desde que se ha matriculado? siete días perfecto desde el momento en que se, que se confirma más la matrícula ya desde el momento que se confirma la matrícula hay que decir desde que lo ha abonado porque claro él te puede decir sí venga matricúlame vale cómo lo vas a pagar pues lo voy a pagar por transferencia bancaria vale hasta que no entra la transferencia bancaria en Prisline no se ha confirmado esa matrícula no se ha confirmado. por lo tanto no no se puede, se puede se salir día. claro no sale hasta que no se ha confirmado esa matrícula entonces desde el momento que sale lo mejor es siete días que a veces tarda menos cierto porque como va por correos pues a veces tarda tres días pero es mejor que le diga 7 que es un poco lo que más va a tardar correos porque así ellos pues están más tranquilos sabes porque si tú por ejemplo le dices que va a tardar cuatro días y, y resulta que, tarda, que, que que llega el cuarto día no le ha llegado ya eh, la persona pues qué pasa entonces es mejor que le diga siete, que incluso luego llega antes qué bien vale sí. Eh, imagínate que te dice que quiere un curso gratis. No, yo es que quería un curso gratis. Yo estaba buscando un curso gratis. Que eso te lo dirá mucho. La pregunta de examen que te hago, Ludi, es que le responderías en esos casos. Pues que curso gratis realmente no hay. Perfecto. Porque... Y ahora ya ahora, y ahora te dirá, uy, y eso, ¿por qué? Exacto, desarrollado. Pues porque. Eh no tendría teorías, no habría diplomas, eh, efectivamente, no habría prácticas, entonces sería un curso no válido. ¿Dio reto? Claro, o, o bueno, sería un manual, si quieres, manual de cómo pintar un cuadro, pero no sería un curso. Claro, no sería en internet un... hay muchos manuales, hay mucha información, es cierto, y es verdad, y, y genial, pero no sería un curso que tienes un tutor online, para las dudas que te surgen cuando estás estudiando el temario pues mira esto no lo entiendo pues esto tampoco lo entiendo pues me voy a la plataforma de tutorías que tiene PRIXLINE y le pregunto a mi tutor las dudas que me oriente por ejemplo luego cuando ya he estudiado todo el temario pues quiero que me hagan un examen y si lo apruebo me van a mandar un diploma a casa un diploma que yo luego lo puedo enmarcar si quiero físicamente PRIXLINE te lo va a mandar eso gratis no creo que lo haya pero es más es que si tú ya apruebas la teoría y obtienes tu diploma y has contratado la búsqueda de prácticas pues PRIXLINE te va a buscar un sitio de trabajo donde hacer las prácticas por ejemplo te has hecho el curso de tanatoestética te vamos a buscar un tanatorio una funeraria donde tú puedas practicar durante un mes dos meses como es la profesión o te has hecho el curso de chapa y pintura del automóvil te vamos a buscar un taller de chapa donde tú vas a ir físicamente allí a hacer tus prácticas eso gratis no lo hay y tú puedes retar a cualquier alumno a que lo busque eso sí antes de los siete días ludi si se quiere aprovechar del de descuento de la matrícula gratis y ahorrarse esos 75 euros Sí, porque si ¿Vale? me el total, ¿no? claro pero sí o sí ¿eh? que es que de verdad que va por ordenador y perdona que lo insista tanto pero es que pasa a veces no es que, entonces no lo apuremos si te... tú mañana lunes ya empiezas vamos a suponer, toquemos madera por ahora va muy bien el examen que mañana empiezas mañana ya te mandaré cinco solicitudes de cinco personas que quieren hacer cinco cursos porque nos lo han pedido aquí a prisla en que les llamemos es muy importante que tú desde mañana vamos como una loba Llamándoles hasta que hables con ellos y se lo expliques todo esto que estamos hablando ahora tú y yo, y por cierto, Ludi explicar todo esto. Mira qué bien lo estamos explicando ahora por teléfono, y, y nos, nos van a ver luego en YouTube. Imagínate explicar todo esto por WhatsApp, pues es, es un poco un poco que te iba a llevar tiempo encima a cinco personas, pero es que el lunes te mandaré cinco y el martes te mandaré otras cinco, y ya tendrás diez. Y en les van otras 5 ya tienes 15 para que te hagas una idea del trabajo y todas las que queréis ser teleoperadoras en Prisline y que luego veáis este vídeo no caigáis en la porque te dice cuánto vale el curso como le... te lo va a decir a lo mejor el alumno por whatsapp pues tú perdona es que tiene muchos precios a qué hora te viene bien que te llame y en un momento te lo explico llevamos ya 19 minutos hablando ludi imagínate explicar todo esto por whatsapp Real. No, claro Grábate bien en la cabeza que mejor hablado el whatsapp es una gran herramienta y usa el whatsapp pero utilízalo para ver qué hora es buena a qué hora le llamo como has hecho conmigo mira lo has hecho con, oye Luis, te llamo ya no te llamo venga Luis, de un momento que preparo para la emisión de youtube venga ya llámame ya lo hablamos rápido tal pero imagínate todo esto por whatsapp te lo digo por ti sabes sí. entonces eh, gratis volviendo al tema en, en internet hay muchos manuales gratis de todo y muy buenos algunos ¿eh? pero no tienes tutor no tienes diploma que te llega a tu casa ¿eh? porque lo enviamos físicamente y no tienes prácticas presenciales sí que hay en internet otros cursos que no son los de Prisline, eso sí es cierto pero no son gratis hay mucho marketing porque luego te van a cobrar el de CEAC volviendo al ejemplo o el de CCC con respecto a la competencia eh, 1500 euros 2000 euros es así, a lo mejor pagando 50 euros al mes durante dos años, pues prefiero el de Prislan que vale 320 euros. Y o que de sí. ¿Y han pedido a mí por uno para mi hija? Exacto. ¿De qué era el de tu hija, por ejemplo? Eh, el de mi hija es de, para hacer eh, equinoterapia Pues fíjate, pues fíjate. Ludi, me perdonas un segundo que tengo una llamada entrante, pero es un segundo. Le voy a decir que es domingo y que él llame el lunes, ¿vale? Es un momentito, ¿vale? Un segundito, Ludi. No te me retires. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Con Claudia, hoy no están porque es que es domingo. Tendrías que llamar mañana. Mañana lunes sí que están todo el día, pero hoy al ser domingo no. ¿Cómo te llamas? Karina. Vale, Karina. Mira, yo me llamo Luis, llama mañana lunes. Como te lo voy a coger yo, que estoy en centralita, me dices que eres Karina, que yo me acuerdo de ti. ¿Te parece? Ah, ya, ya muy bien. Vale. Nada, Karina, un saludo, hasta. Mañana todo el día estamos, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo el día. Tú llama, Karina, cuando te venga a ti mejor, como te lo cojo yo, de verdad, dime que eres Karina, yo soy Luis, y yo me voy a acordar, Yo, yo mañana me acuerdo de ti, ya lo verás. Un saludo, Karina, hasta luego, buen día, hasta luego. Ludi, perdóname, ya estoy contigo porque ya ves que en Prisline hasta los domingos trabajamos sí, sí, claro. te hago a ti el examen para que mañana puedas empezar porque tú eres la que has venido a mí y yo como sé que tú tienes algo ahí y eres buena al teléfono y eres trabajadora y tienes chispa pues yo te hago el examen hoy domingo para que mañana lunes tú si quieres puedes empezar que no quieres bueno pero ya será cosa tuya pero yo la la opción te la estoy dando lo estás viendo no ludi sí, sí. Vale. porque en PrinceLine trabajamos mucho y ayudamos a que la gente trabaje que Bueno, entonces, ¿de, ¿de qué era el de tu hija que le ha ofrecido la competencia? Por curiosidad, para que lo sepa la audiencia. Pues ella está buscando un curso de quinoterapia, porque ya ha hecho todo lo relacionado con el caballo. Pues fíjate. Y, y le faltan, digamos, como dos asignaturas que sería terminar veter veterinaria. Sí, te entiendo. Y otra que no me acuerdo ahora cómo se llama. Pues... Para tener toda la titulación homologada para poder hacer de monitor y de quinoterapia. Pues fíjate, una pena que en Prisline no tenemos el de quinoterapia, pero a lo mejor en el futuro lo tuviéramos. Si lo, lo incorporamos en el futuro, yo te voy a avisar a ti la primera, Ludi, el curso de quinoterapia. Y te digo más, con nosotros valdría 320 euros, insisto. Y si se matricula en siete días, desde que el alumno hace la solicitud, le quitamos la matrícula que son 75 euros y se le queda con las prácticas. En 245, ¿vale? Y sí, sí, pues la queda con mil en la en la boca. Claro, y, y fíjate, y luego le habíamos buscado un centro de quinoterapia cerca de donde esté tu hija para que practique, que es lo importante, porque no solo es la teoría, que la teoría es básica, es la base, pero luego hay que practicar. Esto es como lo que estamos haciendo, tú te has estudiado la teoría para ser teleoperadora de PrisLine, ahora yo te hago el examen aquí en público, pero es que luego ahora vas a empezar dos semanas de práctica que es donde de verdad se aprenden las cosas, ¿verdad? Sí. Venga, no, te hago... Muchas veces te hace más la práctica que la teoría. Claro, de hecho, efectivamente. Lo que también es cierto que para hacer una buena práctica es muy importante tener la teoría bien sabida. Pues sí. Porque es que tirarse solo a las prácticas como tirarse a la piscina sin nada de... La teoría es importante, aunque el más importante es la práctica. Estoy de acuerdo contigo. Luis. Por lo otro va por lo otro. Vale que bueno si quieres voy a terminar la finalización de youtube para no aburrir a la audiencia porque yo creo que lo importante ha quedado claro tú no me cuelgues ludi que ahora seguimos con algunas cosas más técnicas pero que yo creo que a la audiencia de youtube eso pues no le va a interesar y, y, y si te parece bien pues hacemos así ¿eh, vale. vale pues me voy a despedir chicos de la audiencia voy a finalizar el vídeo que estamos haciendo aquí para youtube examinando a Ludi para que sea teleoperadora en PRIXLINE. Eh, cualquiera que quiera informarse de los cursos de PRIXLINE mmm, puede acceder a nuestro formulario que está en PRIXLINE.com contacto o incluso que quiera poner sugerencias para nuestros vídeos o lo que queráis vamos. Que nada, un saludo amigos de la audiencia hasta la próxima emisión.